solamente os diré una frase 20 de agosto efectivamente ya tenemos noticias sobre ghost of ikishima y cuando me refiero con noticias no me refiero solamente a un pequeño texto algo que han dicho por ahí no no no no no sino que hace muy poquito han sacado un tráiler, un tráiler, donde se habla de una nueva edición que saldrá el 20 de agosto una edición del director director Kat. bueno pues en esa edición aparte de añadir mejora y hablo de Ghost of Tsushima también van a incluir lo que es la parte de Ghost of Ikishima lo van a sacar todo el mismo día y vuelvo a repetir 20 de agosto pero ojo porque tenemos aquí en este mismo vídeo no solamente os estoy anunciando sino que también os voy a dejar el tráiler que acaban de subir donde por un lado tenemos el contenido para la edición del director y por otro lado pues un pequeño contenido sobre Ghost of Ikishima es poquito contenido pero suficiente para hacer algunos vídeo análisis y os quiero leer realmente qué es lo que va a traer esta nueva edición en la versión de la nueva generación podremos disfrutar de una experiencia totalmente nueva gracias a las funciones 4k a 60 fps retroalimentación áptica para aquellas personas que no lo sepan es como una mejora en el táctil en la sensación que tendremos con el mando gatillos adaptativos y lo que muchos nos habíais pedido sincronización labial en japonés para darle todavía mucho más realismo y comentaros que yo ya he visto esa parte del vídeo de ikishima que ahora os lo pondré y os quiero adelantar que tendremos nuevos personajes nuevos enemigos nuevos movimientos nueva personalización para por ejemplo nuestro caballo y seguramente para nuestro personaje y más cosas que seguramente nos daremos cuenta cuando analicemos correctamente el vídeo pero hoy quería un vídeo rapidito informativo para que lo tengáis todo y en otra ocasión os traeré análisis y salceo adentro vídeo master play must first control your emotions 校を守る Bueno, bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Dejarme en los comentarios qué opináis con respecto a esta imagen que habéis visto. Sé que es poco, que no es mucho, pero bueno, oye, todo va tan rápido que la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y estoy súper mega hipeado. Pues lo dicho, dejadme en los comentarios que os ha parecido un buen like para poder apoyar. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas, pero no me esperaba esto tan rápido. Dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo. Chao.